Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo renderizar lo más básico desde KeyShot. Aquí tengo el programa abierto. En cuanto lo abren, les pregunta si quieren abrir o importar un nuevo archivo. Voy a importar este archivo que ya tengo, en formato.iges. Y aparece este menú. En el menú tienen que ustedes decirle siempre mantener partes individuales. Y separarlos por material u objeto dependiendo del programa, generalmente es por material Lo demás no es necesario mover excepto por la orientación Yo como lo diseñé en Fusion y la orientación vertical es Z, le voy a poner Z en caso de que no sea se puede girar Voy a poner importar y espero Listo, ya tengo aquí mi modelo Me separa colores pero no materiales porque aún no los he usado para poner materiales es aquí en este botoncito de aquí abajo, librería. La librería contiene materiales, entornos, eh, luces, de todo. Voy a irme aquí a la pestaña de materiales de este menú y aquí vienen todas las carpetas con los tipos de materiales que hay. Voy a agarrar diferentes y voy a colocar un material diferente para cada modelo. Aquí tengo vidrio, voy a ponerle un vidrio naranja a este. Voy a agarrar este metal dorado y lo pongo acá. Voy a buscar un plástico X Este azul Voy madera Voy a poner la madera a este Y de otra madera a este Listo, aquí ya tengo colocados Mis materiales Voy a abrir la, el menú de proyectos Que aparece de lado derecho Y en iluminación voy a cambiarle A modo alto rendimiento Para trabajar más rápido Sin que se esté trabando Al final le voy a cambiar esta iluminación Ahora ya que ya tengo materiales, el siguiente paso es ponerle entorno para cambiar la iluminación. Aquí aparecen un montón de opciones, por ejemplo voy a arrastrar esta hacia el fondo y me cambia la iluminación, voy a hacer zoom out para que vean las luces. Esto es lo que tengo en mi modelo, estos son como cuatro luces, tres luces iluminando. Si le cambio a este... Vean como ahora tengo una superficie blanca y por encima tengo luces. Esta me agrada, le voy a dejar esta, voy a hacer zoom y me agrada ya la iluminación que obtuve. Tengo del lado derecho opciones de modificar el entorno que seleccioné del lado izquierdo. Aquí puedo en esta parte rotar el entorno sin mover mi modelo. Puedo ajustar el brillo y aumentarlo o disminuirlo. Y puedo decirle manténme este entorno, este tipo de iluminación pero quiero un fondo blanco completamente y les respeta las luces que tenía ese entorno una vez que ya estén satisfechos pueden darle clic al botón render y seleccionar cualquiera de las opciones que hay aquí o pueden irse a iluminación, producto, apagan la pestaña de proyecto y apagan la pestaña de librería y el modelo lo dejan ahí aproximadamente unos 10 minutos para que se renderice. Y listo, después de un rato ya quedó renderizado. Tienen la opción de a la derecha donde dice captura de pantalla, le dan clic y se guarda. O simplemente hacer un screenshot directamente a la pantalla. Y eso es todo para poder tener un render en KeyShot. ¡Hasta la próxima!